Si tienes esa belleza increíble, si tienes la belleza del sol Si tienes el olor de las flores, dime niña, ¿qué te hace que llore No debes llorar porque se vaya el día, otro llega detrás con más melodía no te importe si llueve o nieva El día siguiente llega el sol con su alegría Un río de llantos corre Sin calma alguna bajo tu ventana te Despertaste llorando esta mañana Pero te llegará la alegría temprana Y esta tarde estaré yo contigo y habrán tantos besos que no te digo porque serán sorpresas, cortarán el llanto te amo con locura, no llores tanto ahora es la tarde en la que llora por nosotros no puede ni saber vivir sin este amor que va creciendo cada día con el sol y la alegría de este nuestro gran amor Un río de llantos corre Sin calma alguna bajo tu ventana Despertaste llorando esta mañana Pero te llegará la alegría temprana Pero te llegará la alegría